El arranque de la Fórmula 1 cada vez está más cerca y los equipos ya develaron cómo van a ser sus máquinas para disputar esta temporada. Por lo pronto, en este vídeo vamos a debatir cuáles son las tres mejores decoraciones que se presentaron para disputar la Fórmula 1 2023. Bienvenidos. Por el inicio del campeonato pautado para el 5 de marzo, el final de enero y comienzo de febrero se destina a la aparición y a, al desvelo de los nuevos monoplazas que van a competir en la temporada. Este, este año comenzó el 31 de enero con la aparición del Haas BF23 y concluyó este jueves el 16 de febrero con la aparición del Alpine A523. Y lo que hay eh, en común entre todos estos lanzamientos fue que eh, muchos equipos apelaron eh, a, a tener desnuda, se podría decir, parte de, del monoplaza, dejando eh, fibra de carbono eh, en exposición para ahorrar algunos gramos en pintura y no exceder el límite de peso mínimo que exige la Fórmula 1. Desde la temporada pasada, el 2022, ya en este año pasado, hubo varios equipos que estuvieron luchando con el, con el peso eh, de sus autos. Y para este año varios eligieron justamente eh, tratar de, de ahorrar algunos gramos eh, con la pintura. Por eso es que este año hay muchos autos eh, con el color de negro mate que es característico de la fibra de Carbono. Que es lo que se utiliza para construir estos chasis de monopostos que compiten en la máxima categoría del automovilismo mundial. Y yendo específicamente al top 3 de los mejores diseños, las mejores decoraciones que hubo en esta etapa de lanzamientos, no hubo ningún diseño característico que fuera realmente revolucionario, que implique un cambio muy importante. Con respecto al año pasado. Pero sí eh, hubo algunas decoraciones. Que con pequeños detalles. Mejoraron mucho la presentación de sus autos. Con respecto a 2022. Y yendo específicamente al top 3. Comenzamos eh, con el tercer puesto. Eh, con Haas. Que, que si bien el año pasado. Tenía la disposición. De, de blanco y rojo. Y un poco de negro. Esta vez eh, el color negro. Eh, tomó mucho más de la carrocería tiene una disposición claramente tricolor el auto lo que lo hace mucho más vistoso mucho mejor eh, a la vista realmente sorprendió Haas eh, con, con su lanzamiento en 31 de enero con, de hecho creo que es casi como uno de los más eh, diferentes ¿no? con respecto al año pasado con un auto que vuelve al negro después de aquella, aquella temporada Creo que era fue 2018 donde también tenían el auto en color negro. Una experiencia medio complicada también porque hubo un sponsor que estuvo en el equipo y después se fue. Pero bueno, esta vez eh, mediante los pilotos Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen espera remontar y mejorar lo hecho en 2022. Ahora yendo al segundo puesto vamos a Alfa Tauri. Un auto, el auto italiano de la escudería B de Red Bull Que en su presentación decepcionó un poco eh, En lo que se refiere al lanzamiento en sí Porque fue un video muy escueto de apenas dos minutos Donde no hubo demasiado énfasis en hablar sobre el auto Y más que nada fue eh, presentar imágenes Este año Alfa Tauri también cuenta con la llegada de la petrolera Orlen Que estaba en Alfa Romeo y eh, por los colores de este patrocinador Alfa Tauri adoptó algunos cortes en rojo que realmente a mi parecer le quedaron muy bien a esta escudería y logró eh, ejecutar un diseño eh, muy bonito para, para este año lo que me parece que eh, es muy, muy interesante de ver y ya para el primer puesto, bueno si bien el título ya dice que es Ferrari me parece que eh, si bien... Eh, todos conocemos a Ferrari y su tradición con el color rojo. Esta vez eh, voy a enfocarme en un pequeño detalle que para mí hace mucha diferencia. Ya el año pasado, cuando Ferrari cumplió 75 años, adoptó para el alerón trasero la leyenda Ferrari. Una, una inclusión que a mi parecer fue muy, muy linda, le quedó perfecto al monoplazo del año pasado, la f 75 Y muchos fans dijeron: Pum, ¡Qué lindo sería! Que, que esté el logo de Ferrari. Eh, el lerón trasero. Durante todo el campeonato. Bueno. Finalmente la Scuderia Italiana. Escuchó a los fans. Eh, incluyó eh, el logo de Ferrari. Eh, el lerón trasero. Para la SF23. Que correrá este año. Y que para mí. Le da un toque muy lindo. A, a la nueva Ferrari. Y bueno. Esperemos. Eh, si bien. Según dijo una vez. Juan Manuel Fangio. Autolinos son los que ganan, pero bueno, creo que en el campeonato de decoraciones el que viene ganando es Ferrari. Ahora hay que ver qué resultados son los que puede obtener en pista y también si Ferrari puede terminar con esa racha de muchos años sin lograr un título de pilotos y de constructores. De pilotos de 2007 y de constructores de 2008. Así que habrá que ver qué es lo que puede pasar al respecto. Muchas gracias por acompañarnos, seguiremos en otro video de GP en Español. Hasta luego.